Buenas tardes, estamos en el centro deportivo de lo del morbo. Yo soy Gustavo Porto y vamos a presenciar cómo se entrena el morbo, mejor dicho, cómo el morbo entrena sus masas. Bueno, el morbo es un hombre muy ocupado, está en la oficina en este momento. Como pueden apreciar, por favor, si me sigue la cámara, ahí están los chicos entrenando: el Nemesis, Germán y Juárez. Y allá hay chicos que no están. ya, pilotudo! Creo que hay pinche en el piso La sierra llega hacia vos, Germán ¿Si Compra salchichas paladín Dejate ¿No? de caer de <risa> ¡Oh! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Oh! En el año 1500 el café era considerado como la bebida del diablo hasta que el Papa Clemente VII lo tomó y la historia cambió para siempre. Café el colombiano. qué eso? ¿Por qué han tenido el ¡Jajaja! ¡No lo haríamos! ¡No lo Nueve minutos para contarnos qué pasó. Bueno, a ver... Esto es muy simple. Terminamos en un pueblo fantasma, si ¿sí? en Zavaggio, si no. Eh, las pizzas salieron muy cremosas, los porrones estaban feos y calientes. En principio fue medio raro, hasta que se hizo más de noche Y yo probé Y, y probé, o sea, no, no, no pasó nada Fue como probar la homosexualidad, digamos no, Si, no, si no, no te cabe, no te cabe One, see. Right.